Genoveva Nieto, puede que su nombre así a secas no suene muy familiar, pero si hablamos de la prima dona, la gente recuerda de inmediato, dejémonos de vainas, los años 80, Ramosito, Puchis, Pepita Mendieta, pese a que hace más de una década se dejó de emitir la serie, una de las más célebres de la televisión colombiana. Quienes crecieron viendo a la vida de la familia Vargas en la cadena 2 de televisión recuerda con claridad a la prima Donna, la intrépida y encantadora jovencita que interpretaba la actriz Genoveva Nieto. Después de tantos años y de haberse desempeñado en otras áreas, disfrutaba del cariño de los colombianos que eran fieles a dejémonos de vainas. En los últimos años de su vida luchó contra el cáncer, su estado de salud era delicado y con una promoción su entrañable amigo Carlos Castillo Cardona le había dado el último adiós en una columna de opinión publicada en El Tiempo. La carrera de Genueva empezó temprano. Entró al elenco de la serie cuando tenía 13 años y aunque la habían contratado para un capítulo, estuvo 7 años. Luego viajó a Francia a estudiar cine y televisión. Cuando terminó sus estudios estuvo en Israel vinculada a la oficina cultural de la embajada colombiana en ese país. Regresó en 1998 y siguió vinculada a los medios. Trabajó en Cromos, Centro, Caracol. Se la jugó por la producción independiente de televisión y cine. La curiosa historia de Gémonos de Vainas pero su vida tomó un viraje inesperado cuando se dio cuenta de que el trabajo en la televisión era inestable y no había seguridad para la realización de los proyectos. Así que se pasó al turismo, donde trabajó en Synergy, luego estuvo durante ocho años en La Alianza como directora corporativa para América Latina. Después estuvo al frente de las Relaciones Públicas de Seguros Bolívar. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.